Bienvenidos. En este vídeo vamos a conocer las reclamaciones territoriales existentes sobre la Antártida. Existen siete países que mantienen reclamaciones territoriales sobre partes de la Antártida. En términos de latitud, el límite norte de todas las reclamaciones territoriales es el paralelo 60 sur, que no atraviesa ningún territorio terrestre, continente ni isla. El límite sur de estos sectores reclamados es el polo sur, salvo la primera reclamación territorial que vamos a ver. Como hemos dicho, hay siete países que mantienen reclamaciones territoriales. Vamos a verlas. La primera reclamación, la de Noruega. Viene reclamando este sector desde 1939. Es la llamada Tierra de la Reina Mod. Sus límites son 20 grados oeste, 45 este. La reclamación de Noruega solo está definida por los límites este y oeste. Se considera una reclamación costera. El gobierno de Noruega estableció en 2003 que el límite norte del sector noruego se extiende hasta 12 kilómetros de la costa del sector. Noruega también reclama desde 1929 la isla Pedro I, situada en estas coordenadas geográficas. La siguiente reclamación es Australia. Esta reclamación viene desde el año 1933, donde se reclama el territorio antártico australiano, con los límites 45 grados este, 136 este y los límites 142 este, 160 grados este. Su límite sur es el Polo Sur y, como el resto de reclamaciones, su límite norte es el paralelo 60 sur. La tercera reclamación territorial viene de Francia, desde el año 1924, la llamada Tierra Adelia. Sus límites se extienden desde los 136 grados este a los 142 grados este, siendo su límite sur el polo sur y el límite norte el paralelo 60 sur. La cuarta reclamación viene de Nueva Zelanda desde 1923. Es el sector denominado Dependencia Ross. Sus límites son 160 grados este a 150 grados oeste. Su límite sur el Polo Sur y su límite norte el Paralelo 60 Sur. La quinta reclamación territorial proviene de Chile, desde 1940. Es el territorio chileno antártico, con los límites 53 grados oeste, 90 grados oeste. Su límite sur es el Polo Sur, si bien el límite norte no ha quedado definido. La sexta reclamación viene de Argentina, desde 1943. Es la llamada Antártida-Argentina. Sus límites son 74 grados oeste, 25 grados oeste. Su límite sur lo define el polo sur, y el límite norte, como en la mayoría, es el paralelo 60 grados sur. Y la séptima reclamación es la más antigua. Proviene del Reino Unido desde 1908 es el territorio antártico británico cuyos límites son 20 grados oeste 80 grados oeste su límite sur el polo sur y como la gran mayoría su límite norte el paralelo 60 grados sur Por último vamos a ver una parte de la Antártida que no es reclamada por ningún país es la denominada Tierra de Nadie es parte de la tierra de Mary Bird sus límites son 90 grados oeste 150 grados oeste, siendo su límite sur el polo sur y en este caso su límite norte se extiende al paralelo 70 sur. Esta parte de la Antártida no ha sido reclamada por ningún país, siendo uno de los dos territorios en el mundo que no ha sido reclamado por nadie. El otro lo podéis ver en nuestro anterior vídeo sobre las regiones periféricas. En este vídeo habéis conocido las reclamaciones territoriales de la Antártida, reclamadas por siete países. Noruega, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Reino Unido. Y a esto se une la parte de la Antártida que no ha sido reclamada por ningún país, parte de la tierra de Marie Bird. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta, compartir y como no suscribiros al canal. Muchas gracias.